Gracias equipo, miren, no, no puedo dejar de, de advertir que en el momento que se procura hacer opinión, se quiere ser dueño de una verdad y ser lo más creíble. Lo que no puedo es modelar que lo que digo esté revestido de una seguridad tan seguridad que no permita penetrar a nadie porque mi verdad es la verdad. Mm. Todos vivimos en una nación que es pequeña pero ciertamente que contiene todos los elementos para llamarse un continente en miniatura. Así como se puede colegir en que la el desarrollo de una nación se puede establecer partiendo del inventario con que cuenta de bienes hídricos, forestales, minero y demás. Con ello también es un continente y pareciera que hay dos repúblicas o tres repúblicas cuando la política aviva en los escándalos a lo que estamos expuestos o que cada momento nos, se nos devela en nuestras propias narices. No que lo desconociéramos, porque aquí se pavoneaban grupos de poder que hoy se están midiendo las consecuencias. ¿Qué aspiramos? Que no termine, como algunos opinan, de que sea un circo y que verdaderamente, de una vez y por todas, se den los cambios de paradigma y que haya una explosión o una revolución real de los estamentos públicos. Alguien me comentó en el fin de semana que, como he dicho, Girón, le ha dado un Girón de golpe a esa infraestructura militar que por décadas ha vivido de, de lo público. Incluyendo que vimos la muestra muy particular del general Cáceres, mano derecha, seguridad de Danilo Medina, que me parece, de no tener esa cercanía con el presidente Medina, no creo que tuviera esa posición económica o esas oportunidades que se le daba a través de su propia infraestructura militar. ¿Qué Girón ha develado? No se ha hecho esperar, y he visto quienes dudan de la calidad de, des, de, de, de descripción que haya tenido, y nos dio mucha pena ver, no solamente a Eure Cabral, dudar, y que hay que esperar, que y lo llamó traicionero. Al traidor las cosas le va mal. Euri Cabral, el consagrado también a una iglesia evangélica, dando opinión, convirtiendo en duda el proceso que se lleva. Pero también, escuché, la, la parte que tiene que ver con lo que es el, el, la calidad que debe de tener en un juicio. Y ahí estaba Félix Porte, y a un preso, se, un preso dando declaraciones se le cree, pues Félix Porte parece que se le olvida que precisamente siendo el testigo estelar del Ministerio Público que está dado en ese momento, está describiendo punto por punto, desmontando punto por punto, y e inició diciendo, Girón, es tal cual lo ha dicho el Ministerio Público, y yo lo estoy respaldando. ¿Y de qué se trata? Bueno, que con la, el, la expresión testimonial de un miembro del entramado que está develando cómo se hacían las cosas y que era él el que las ma manejaba, también entregó, todas las computadoras o el servidor donde están contenidas eso que él dice que hacía. Y veremos, Felipe Porte, si eso tiene valor de un preso. Porque este no es un preso. Este es un actor principal de la operación Caracol. Coral. Coral, como decía. Es más o menos. Es más, bueno, es que está inter, entre, entre, entrelazado porque el, coral nunca, el Caracol nunca llegó a Coral. El caracol iba tan lento que no llegó, porque esa era la cámara de cuentas. Yeah. Y allí se dan todas esas cosas. Pero no se ha hecho esperar tampoco que hayan campañas que se quiera decir que son campañas de persecución contra el pasado gobierno y que son campañas destructivas o sucias de, de la política. Yo quiero que me ponga para refrescar la memoria de esas campañas sucias, que, de, que decían ser sucias una foto de, la foto que yo envié primero, esa, 96, leonel y Balaguer desva, desbancaron a Peña Gómez, sáquela. No había nadie más que no sea ese proceso histórico del pacto por la democracia y vamos ahora a ver el del 94, el de 2004, el peligro de olvidar. Un breve. Entre todos, entre todos, entre todo. Y si usted se preocupa los trancos también. El peligro de olvidar Nada de lo que está plasmado ahí fue inventado o creado Solo si estuviera la mano maliciosa del que con empeño Tuerce una verdad se puede llamar campaña sucia, o se calumnia con una de esas acciones, que los protagonistas eran propios, o los hechos eran propios de los protagonistas. Entonces, todos estamos aquí en la discusión política, en el análisis político, somos políticos, hemos crecido en la política. Y de esas épocas la viví porque en mi familia yo crecí, en un ambiente político, con relaciones de líderes, incluyendo que el propio Peña Gómez, en el 78, entró triunfante aquí en la campaña del 78, y la turba, después que de, de, debarataron el frente de mi casa, a Pedradas y Peña Gómez alante, dijo en la capital que desde la casa de la dirigente Lourdes Sánchez se había disparado primero, se había disparado primero. Y me puede Yaryan a mí decir de Peña Gómez que lo viví en carne propia, las luchas contra mi familia y contra mi mamá. Y que después, posteriormente, se refirió a mi madre en los términos que se refirió. Por Dios, yo soy parte de la historia, soy parte de esa misma historia que tú vas a retraer más adelante. Que no tiene otra cosa. Que son los propios que errores por, y del que propio por respeto partido. Respeto a ti y a tu familia no voy a hacer mención de eso. Entonces, cuando eso tiene, cuando eso tiene mm, que realidades, Peña Gómez cultivó un liderazgo que nadie se lo puede arrebatar. Y nosotros, al que está ya fuera de este mundo, tenemos que respetar y debemos de reconocer que fue un líder. Y precisamente. Lionel sustituyó a esos tres líderes y fue el proceso de transición. Eso tampoco lo podemos olvidar. Pero de ahí a retraer que se pueda pensar como ha habido estos procesos en la vida nacional, que hoy estamos viviendo una realidad donde se devela una de las componentes más, más perversas contra el Estado Dominicano, donde se habla de miles de millones alegres que están siendo juzgados en estos tribunales, que esperamos? La firmeza del pueblo en aceptar lo que se está develando y de estar acorde con los nuevos tiempos y con los nuevos aires de justicia. No porque no seamos parte de, esa, de ese de ese partido o porque somos parte del partido, que veámoslos seriamente en la necesidad de revolución que necesita el Estado Dominicano para ver si ese 30% que se despilfarra del erario nacional llega al pueblo en bienes y servicios real porque hay un manejo pulcro de lo público. Esa es nuestra aspiración, más que comparar una cosa con la otra. Hoy lo que necesita el pueblo dominicano es transparentar el manejo del dinero. Que los funcionarios vayan por su salario, cumplan con su deber y que el ciudadano reciba el servicio a que ha de buscar y que no le cueste más. Y que si hablamos de infraestructuras necesarias para nuestro pueblo, no sea el que cueste 100 mil 100 millones de pesos Y que porque haya un político involucrado Termine costando 250 millones de pesos Que sabemos es malversar los fondos del pueblo dominicano Mi Verdadera Sumisión al orden institucional Constitucional y legal de la República Dominicana En la cancha de ello de la justicia Están Esperamos que sean verdaderamente hechos justos y concretos, no show mediático, ni rebatiña de grupo, porque el otro, porque este, porque aquel, primero el pueblo. Gracias. Bien, gracias a Francis.